Capítulo 1, finales de batalla. Una fundación llamada Inelix pudo oír que un chico que tenía supuestos poderes estaba peleando con un monstruo, la especificación del chico era, un abrigo de color café, usa un pañuelo café que siempre usa, tiene unos lentes inutilizados puestos abajo de su pañuelo y mínimamente se piensa que tiene 14 o 15 años, lo único que se supo del chico fue que estaba herido, con una cicatriz en su estómago nadie pudo hablar con él pero si sí pudieron hablar con algunos de su pequeño equipo un grupo de personas que también querían hacer historia ayudando a pelear con raros golems, un chico llamado Miguel y el otro sin nombre con el apodo Guest fueron interrogados porque ayudaron a un supuesto asesino, nuestro equipo de seguridad de Inelix fueron a averiguar, lo que había donde parece un castillo un poco pequeño pero dentro era gigante, encontraron restos de los golems pero con diferente diseño, encontraron a una rara criatura que estaba dentro de uno de esos golems tenía ojos rojos parece un humo negro, que estaba construyendo un cuerpo con lo poco de aquel monstruo que dijeron que mata a cualquier gente que se cruzaba. En serio tiene que... Investigar. ¿Deberíamos saber lo que sucedió? Ese chico que fue al hospital. Debe hacerlo, jefa. Nos llevamos los restos más a esa criatura Podemos. Jefe, mira. No debemos hacer esto público aunque digan ya sobornamos a los que vivieron el supuesto Armageddon. Ya para Jeff. Ese chico con poderes. Solo es una persona que se metió en una pelea que los policías ayudaron. Si vuelves a decir que debemos investigar, te vamos a despedir, 10, pero jefa, sin ningún pero, oiste, si tanto quieres averiguar lo que pasó debes intentar hablar con esos dos chicos de Z 10, ok, voy a intentar hablar con ellos, para investigar, jefa, ok si logras hablar con ellos podrás tener un puesto ascendido para que puedas hacer cualquier cosa para investigar casos, y así podremos saber cómo funcionan esos golems y la rara criatura, 10, ok voy a donde esos chicos, pero parece que están en ese hospital, el chico está descansando por sus heridas. Fin del capítulo 1. Capítulo 2, Encarcelado. Algo se mueve en la fusión de la criatura y el cuerpo ya muerto de la Corujedon, está intentando tener el control pero lo único que recuerda es a él Dolo y matándolo por segunda vez, pero, esta vez tendrá que vigilarlo. Un científico entra al lugar ve como el golem tiene los ojos rojos y lo ven, el científico dice, Hola oh, magnífica criatura, ¿puede decir lo que pasó?, con tono de burla, la criatura con su forma de humo intenta romper el cristal, pero el científico dice, ¿Crees que somos tan idiotas para que esos cristales sean blandos? Ya sabemos quién eres, ojo. La criatura se confundió e intentó mover un brazo del golem ya destruido, intentando romper el cristal, pero el científico se rió y dijo, ¿Qué criatura más estúpida? ¿Crees que esa roca está bajo tu control? La criatura pensó, ¿no que aquí había alguien medieval? las personas poseídas en los goles después de la batalla, consiguieron asilo en un hotel, tuviendo una idea, hacerse una amalgama pero eso sería perder el control como si fuera un enfermo mental, pero decidiendo ser mejor una amalgama podría intentar matar a él. entonces con toda su fuerza, movió al golem ya que tenía pedazos de la corugedon, empezó a romper el cristal el científico viendo eso activó el sistema de emergencia con extraña de la nada sale a agua para que al menos la criatura ya que era humo y ya no más ese poderoso, ser gran ojo, Solo su aura sigue en pie. Pero la criatura ya con la meta que tenía que seguir empezó a romper más rápido el cristal y a la vez tapando el lugar donde salía el agua. Luego de varios golpes rompió el cristal y se llevó al científico. Pero ya saliendo del extraño lugar se fue escondido al drenaje. Y se escondió pero a la vez haciendo algunos tentáculos para intentarse llevar cosas. Pero más los restos de la pelea. Así termina el capítulo 2. Capítulo 3. Confusión. La amalgama intenta pensar, pensar y pensar. Pero lo único que quiere es matar a él y gobernar, aterrorizar, destruir. La amalgama tuvo una idea, ¿por qué no controlar a todos? ¿Usando esos cristales? ¿Por qué no hacer eso? Pensó. pero ¿cómo se pudiera hacer si los pocos cristales fueron destruidos después de la pelea? Sería un poco simple hacer su propio cuerpo fuera de su amalgama, buscar a él y ahogarlo con lo primero que encuentre, pero eso sería algo no tan sencillo. Está en un hospital tratándose las heridas, pero también va a ir al hospital. La amalgama hizo su cuerpo intentando parecerse a alguien normal. Entonces va a irse al hospital, entonces a acabarlo. Así termina el capítulo 3, capítulo 4, en guardia. La ciudad parece estar de noche siempre al menos parece una ciudad fantasma porque todos están asustados, por ese día de la batalla, mientras un chico quiere investigar de lo que pasó. Pasó un mes de la batalla, los policías están cuidando la zona, hay poca gente afuera, pero hay más robos, ¿dónde quedó el justiciero? herido y casi muerto, pero dos amigos no de L, quieren ser justicieros, uno se, llama, Martín, y la otra, Lisabe, bueno es su apodo, los dos gracias a L, quisieron unirse a la batalla pero vieron como morían rebanados y aplastados, pero luego vieron que acabó la batalla con un sencillo golpe de la espada de L a esa criatura, creyeron que no serían nada respetados, pero quisieron intentar entrenar para unirse, en un almacén se pelean, Camuflan para ser un poco más habilis en zonas oscuras, pero seguirán entrenando hasta que estén listos para hablar. La L para que ellos se unan. Así termina el capítulo 4, capítulo 5, heridas. Doctora Hanna, el nombre del paciente es L como apodo que todos lo llaman. Sus datos son nombre y apellido: L. edad sin datos, mínimo 13 o 14 años o menos. Total de heridas: la cabeza, donde el cuello hay una gran marca que parece un anillo en el cuello, parece arrancada. Pecho una gran cicatriz con un poco de sangre saliendo, brazo quemado no tan grave. Ahora voy a intentar hablarle, doctora Hanna. Hola, L, ¿cómo están tus heridas? L, ¿usted es esa doctora que me está tratando de investigar? Métase en sus asuntos. Doctora Hanna, pero tenemos que tratarte, tus heridas son muy extrañas. ¿En serio debes dejarme cuidarte? L, ya pero una pequeña, pero inofensiva pregunta. Doctora Hanna, ¿cuál? L. Porque tengo un polerón negro, venda en mi mano y pie y un parche? ¿Le parezco pirata? Doctora Hanna, el parche te lo puso uno de nuestros compañeros pero las vendas y la ropa distinta es para cambiarte de aspecto ya que esa chaqueta era de cuero marroñal gastado. L, ah bueno. Él estaba no tan confundido pero no tenía el pañuelo que usaba para, no revelar quién es, intentó levantarse y alucino como si un golem lo atacara, cayó al piso y se golpeó en la cabeza y se desmayó. Así termina el capítulo 5 capítulo 6. Orígenes. Todo lo que sube tiene que bajar, pero el investigador quería saber más de él. Y él busca información y orígenes de él, y después de mucho esfuerzo hablo con el amigo más cercano de él, Guest. Le contó cómo pasó todo, y la aldea o pueblo natal le dijo dónde era y lo vio. Cuando Yerigo vio un pueblo grande, pero casas destruidas, cuerpos tirados, parte de brazos, y como ese lugar estaba nublado, era una aldea sin nombre, lo que más había destacado era un pozo de agua medio destruido. Cualquiera se hubiese aterrado por tanto cuerpos de personas que estaban vivas, pero también raramente el pueblo no estaba en ningún mapa, un pueblo perdido en su propia época y encontró huellas de personas. Eran un poco grandes entró a una cabaña, medio con media caída y quedaba el techo, y dentro le hicieron una trampa, lo noquearon y se desmayó, despertó atado y vio como unos cuantos del grupo de él le preguntaron: "¿Y tú quién eres y qué haces aquí?" Y él contestó vengo a preguntarles de quién era su compañero, él y los integrantes del grupo se sorprendieron, no lo habían mencionado desde que habló con Guest, y dijeron algo un poco aterrador, hay algo que viene siempre aquí, parece un tentáculo que se está llevando trozos de casas y los mismos cuerpos, Y ya quedó sorprendido hasta que sonó un sonido de arrastrar y vieron como un tentáculo se divida y tomaba trozos de cada casa, pero en un momento llegó, a la cabaña y agarro el techo, el tentáculo parecía Jo consciente solo detectaba materiales, pero salía debajo de la tierra pero estaba el pueblo muy lejos cerca de un bosque. así termina el capítulo 6. capítulo 7, un comienzo. aparición de los backrooms, L despertó, en su cama de hospital por una contusión pero sentía algo raro, como unos leves temblores en el piso y vio como un gran tentáculo, empezaba a salir de la tierra dentro del hospital y ese tentáculo que llegaba arriba del hospital empezó a sacar un humo morado con rayos amarillos, él se cubrió con la sabana de la camilla para no leer el humo ya que parecía tóxico. intentando taparse la nariz corrió a una ventana y vio como estaba empezando una red de tentáculos y parecían todos venir dentro de la ciudad, eran tentáculos grandes, y medios deformados así que empezó a buscar su ropa de siempre que tuvo que salir y no tocar el tentáculo, y luego de minutos encontró su ropa, intentando usar su espada y cortar ese tentáculo, pero vio como los doctores estaban muertos y empezaban a ser revividos con un brillo blanco, intentando atacar a lo que fuera sano, él corriendo ya que no quería ser el causante de una muerte aunque ya, sean muertos, pero sin darse cuenta cayó a un raro laberinto, las Vacromps, un extraño lugar que logró oír de un médico. Pero que lo decía de broma y vio unas paredes con varios cuartos. Pero como él no era un ser tan fácil de asesinar, pudo sobrevivir algunos días. Los monstruos de los niveles eran difíciles de vencer para algunos si no te llegaban de sorpresa. Un día vio una lomaña morada y era un tentáculo de eso, que vio en el hospital y empezó a envenenar el ambiente, no tanto para matar a lo que sea que hubiera ahí como él averiguó como salir era un fallo salió y vio cómo la ciudad empezó a ser destruida por los raros tentáculos. Así termina el capítulo 7. Capítulo 8. Está abajo. Él cayendo vio como todo estaba siendo destruido por los tentáculos casi toda la zona, pero cuando ya llegó al suelo evitando la caída por una piscina que estaba en una casa, salió a taparse la nariz con esa sabana para no leerse humo, buscando un lugar seguro, encontró su casa y a su amigo Miguel, que estaba investigando una pequeña sobra de un tentáculo un poco pequeña para saber el lugar de origen y ese origen estaba abajo en el drenaje. Después de un rato él y Miguel bajaron abajo encontrando algunas cosas saliendo de las paredes parecían caras. Manos, brazos y cuerpos, caminando con seguridad armados, vieron como algo en un hoyo que llegaba hasta abajo había algo gigante que parece a una armadura, algo gigante sin mente y de la nada hablo, no es normal que alguien baje a los drenajes, ¿verdad? Él le contestó, ¿qué eres tú? La criatura dijo, Soy un enemigo que venciste hace unas semanas, ahora me llamo Malgedon. Él le dijo, Ese nombre no es un poquito estúpido? Para una criatura gigante, ¿tienes cuántas mentes? La malgeón actuando rugió y salieron algunos golems, pero sin los cristales. Eran criaturas mortales más grandes y sin parte humana. Salieron detrás de él y Miguel, y empezó una guerra. Así termina el capítulo 8, capítulo 9, algo paranormal. Él estando ya escondido con su amigo Miguel, más esperando que Guest llegara, estuvieron viendo cómo esa cosa salía de la tierra y era enorme. Eso se estuvo alimentando de materiales que estaban en la ciudad y algunas ciudades más afuera. Él se dio cuenta que era algo raro, se le parece familiar. Cuando se hizo la Armageddon vino un gran ojo y estaba en el cielo pero esta cosa no estaba construyendo ni nada si estaba intentando alimentar destruyendo su ciudad y más allá de las ciudades. Tiene forma de cabeza calaverica algunas cosas saliendo del cuerpo, que era un bulto sin mente aunque pudo hablar, en un momento esa cosa sacó un rayo lo apuntó al cielo y se nubló todo, era una tormenta pero un poco más alterada y después de ese rayo empezó a sacar algo que cayó y alcanzaron a ver al mismo viejo monstruo de la Armageddon, el Coruheddon pero un poco más grande él en un momento vio a alguien acercarse al lugar que estaba esa bestia, se acordó de algo, cuando estaba herido después de pelear a alguien locuro y era eso, una persona con ropa blanca con capucha o un pañuelo tapando la cara y pantalón café de cuero, cuando de repente empezaron a pelear pero los dos eran iguales en un poco de combate, ese misterioso hombre tenía una espada de, energía gris, él también quería ayudar pero se vio agresiva la pelea, en una parte de un puente, él y Miguel se fueron a esconder y ya que los tentáculos empezaron a sacar humo, Estaban en una bodega y empezaron a oír ruidos, risas y caras. Él tuvo una vía una bola de energía gigante y alguien controlándola, lanzándola al monstruo y luego cayendo muerto. Él yendo a verlo y ahí se corta. Luego vio como otras cuatro personas estaban al lado como siluetas. No pudo ver más ya que parecía que su gobierno estaba también intentando intervenir contra la bestia, disparando. Pero lo único que se vio es que los golems los mataban, algunos que escondían, algunas cosas caían arriba de los edificios y sonaba electricidad él salió para ayudar pero vio todo lo que pudo visualizar en la billón, la persona, cayendo y él yendo a ayudarlo pero al ver quién era. y quedó frío capítulo 9, una batalla, parte 2, él se quedó frío ya que era él pero parecía un poco más viejo pero pudo reaccionar gracias a que alguien gritó que reaccionara, y tuvo que tocar esa bola de energía que estaba quemando su palma se intentara empujarlo y la criatura peleando y mandando los tentáculos pero parecía que tenía un escudo de la nada parecía que estuviera volando pero tenía que seguir empujando para llegar al monstruo, el corrugedon estaba atrás suyo intentando romper el escudo, él le seguía empujando y pudo lanzarlo con gran fuerza a esa cosa pareciéndola destruyéndola, cuando terminó de eso empezó a pelear contra la corrugedon pero tenía pedazos de golems y de esa cosa gigantesca sacaba de la nada tentáculos cada vez que intentaba pegarle con su espada no le hacía efecto ya que parece humo, una sombra pero se dio cuenta que no tenía su espada la sacó y ahí le empezaba a dañarlo pero solo el cascarón, la estructura del puente salió volando y vio como su viejo pueblo estaba ahí pero en trozos, parecen estar formando un gran portal para que alguien o algo llegue la batalla empezó a ser más dolorosa ya que, los zarpasos llegaban pero no lo cortaba pero a veces los tentáculos lo atrapaban y hacia que estuviera a punto de ahogarse pero se de eso siguió peleando hasta que la batalla empezó a ser más violenta con pedazos de su ciudad intentando llegarle, pero si estaban incendiando vio como una casa que parecía que alguien estaba adentro gritaba y sin saber qué pasaba caía pero tenía unos momentos, de salvarlos a todos, la corujer parece parecía que estaba intentando llegar a una época o una dimensión, pero enseguida la cosa se levantó pero esta vez sin mente, parecía un animal pero sin mente solo actuando por voluntad, esa cosa cayó pero saliendo volando a un bosque grande con árboles antiguos, la batalla sí a veces parece que estaban peleando dos cosas más, pero rápido intento hacerlo, mismo con la corrupción pero no sirvió para nada a veces parece que tenía cuerpo sólido pero a veces solo humo, la estructura parecía moverse a distintas partes, hasta que vio a alguien intentando subir con una parte de su pueblo Guest que vino a ayudarlo los dos con diferente tipo de combate pero se intentaban adaptarse y los dos ganaron pero uno tenía que lanzarse para destruirlo pero alguien se levanto L se quedó confundido y la criatura atacó y lo atravesó pero no murió quedó tirado pero algo sonó diciéndole, no puedes morir debes levantarte, debes saber algo más allá, Él se levantó cubriéndose donde lo atravesaron resistiendo y el misterioso sujeto, guest y le atacaron al mismo tiempo y L con su espada guest con un hacha y el sujeto con su espada de energía, y le ganaron la corujer de un exploto pero fuerte. Gest cayó con un paracaídas porque se preparó, Él cayó directamente abajo donde había un mar en un parque, y el sujeto cayó pero sin tener daños graves. Capítulo 10, La historia del diario. Cronología, Él era un bebé, sus padres vivieron en la época medieval ellos no podían cuidarlo era muy pequeño, ellos tuvieron que dárselo a su abuela porque ellos ya no, podían cuidarlo les faltaba plata para comprar así que se mudaron al pueblo sin nombre donde su abuela vivía, era un pueblo que estaba en una costa de un país desconocido. L teniendo un apellido Bolecho o Boleo. El pueblo era muy gigante pero con algunos problemas a veces pasaban titanes pero jóvenes una raza muy pequeña, pero agresivos, hasta que dos ejemplares de distinto color se pelearon, pero sus puños y más su fuerza, explotando matando a lo que estuviera cerca, llegando la destrucción al pueblo. Algunos se fueron decorriendo, algunos que quedaron en su casa pero muriendo empalados, aplastados fue una gran fiesta para algunos tipos cansados de su vida, algunos niños que estaban afuera fueron aplastados por sus hogares pero algunos tuvieron suerte, como él y un grupo de niños su, abuela ya estaba a los últimos momentos, pero ella siempre estuvo con él y siempre lo estará, su grupo de sobrevivientes, unos días llegaron los forasteros para saquear a lo que quedó, y huyeron a él ayudando pero uno se acercó mucho para escoltarlo con un cuchillo pero él actúa empujándolo con muy mala suerte se quebró el pie doblándose. Se lo llevaron como si fuera parte del equipo por esa, fuerza. Tuvo ocho años de estar siendo un ladrón. Tuvo que evitar sabotajes. Fueron a lugares para sacar reliquias. También estuvieron dispuestos a ir más allá de su dimensión pero para ellos era una gran estupidez. Pero un día llegaron a la ciudad West, una ciudad muy grande. Notanov, está basada en la ciudad de Valparaíso en Chile. Toda la historia está basada y pasa en Chile. Pero cuando, pasaron que, pasó estaban en el presente. Parece que hubo una alteración en su mundo cuando quisieron entrar a la ciudad no los dejaron por su ropa media idiota, ropa de cuero, capas con capuchas pero pudieron conseguir ropa moderna, según ellos, él se quedó con una chaqueta de cuero café un pañuelo y pantalón café, y todo el equipo casi iguales, los dejaron entrar, pasaron meses hasta que les, llegó una carta a su casa, una carta de que vinieran a un lugar, fueron sin él para que si fuera una trampa no muriera, le dejaron un papel con un escrito y le dejaron que durmiera, se fueron y no hubo más datos de ellos. L tuvo que pelear con su peor enemigo el mismo pero literalmente era el pero corrupto ya que pasó algo que era un destino que cada versión del peleada gracias a los dos hermanos. Él tuvo muchas versiones pero una era buena pero ahora tiene algo que puede deponer todo al revés, en una dimensión desconocida un gran ojo llamado Il Caos Incarnato ya que la última vez que se vio fue en Italia, esa cosa quería destruir todo aunque sea difícil. Él luego de pelear con su versión corrupta, hizo un equipo y algunos valientes que quisieron hacer historia. El ojo Il Caos. Incarnato, se dio cuenta de un portal abriéndose, entró y vio como un chico peleaba con una especie de dragón. Cuando uno le habló, hace un castillo. El que es un chico con traje de cuero es el problema. Si no haces eso te rebandaré. Llegándole un farpaso de un psicopata con locura y demencia. Enojándose lo casi mató con su rayo. Luego de 28 minutos. La cosa que parecía dragón estaba medio herido, pero Incarnato vio como un patético animal no pudo matar a un humano. Se metió en su cuerpo controlándolo, hizo cambios y lo hizo más fuerte. Tuvo una pelea agresiva con ese chico pero en un momento parece haberlo matado cortándole la cabeza fue resamblado y logró matar pero él muriendo, pero se negaba a morir y el regreso escapando de donde lo escoltaron, metiéndose a los drenajes y alimentándose para volver a atacar, haciendo un caos casi afuera del país, pero fue vencido pero lo